Ellas también son protagonistas sí. de Vendimia, estamos transcurriendo una época muy muy especial para nuestra provincia y tenemos el gusto de recibirlas a la reina y Reina de Adultos Mayores. Bienvenida. Estamos con Linda además con y Estefano de la Valle. Chicas, bienvenidas, qué bonito recibirlas. Muchas gracias. Bueno, ya no, terminando no, este, este mandato. Sí. Eh, no, comenzando. No, comenzando Comenzando, comenzando ah, 7, bien, ya. Ahora, unos que, días claro, 7 de febrero sí, sí. Pensé que estaban coronadas. terminando Bueno, sí. entonces con las emociones a flor de sí, piel, a flor de piel Uy, Sí, qué bonito. La verdad que es una experiencia Vivir esto es una experiencia muy linda eh, Tratar de, de representar eh, Porque esto no es un, con, un concurso de belleza No, por supuesto Es eh, solamente representar al adulto mayor uh -huh. De que se le dé la trascendencia Que se tiene que dar que al adulto espacio, ¿no? mayor bueno. Que se le dé espacio uh -huh. Eh, eh, hablar también sobre los eh, chicos que tienen que darle más importancia al adulto mayor, así sean los, los hijos, los nietos, viste, Seguro. que necesitan mucho el adulto mayor. No marginarlos, no, no discriminarlos, sí, incluirlos, sí, sí, sí, incluirlos, Y acá esta institución, que es la de adulto mayor, eh, uh -huh. tiene muchas cosas para ofrecerle al adulto mayor. Eh, hay muchas actividades, tango, folclore... Muchas actividades que para que se sienta bien el adulto, ¿viste? Eh, ¿Ustedes se presentaron re, eh, presentando a un centro de, de jubilados? Sí, ¿Cómo yo, al centro, ¿cómo se yo me presenté, eh, me presentaron con los eh, jubilados de Junín. Bien. De ahí pasé a ser del de la, la, departamento de Junín claro. sí. y bueno, después por la provincia. Así que ¿Y en es? tu caso? Yo, sí. Sí. Eh, yo lo mismo, por la jefatura Ajá. de adultos mayores. Claro, en este, el caso de La Valle. En el caso de La Ajá. claro, eh, del departamento de La Valle. Y bueno, después fuimos a competir eh, y ahí acá estamos con Mirta, que sí, no es competencia, no es competencia. Claro, es, como, es una elección. Es una elección, elección, elección sí, donde hubo votos y bueno. ¿Y cómo fue su instancia previa a la coronación? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo transitaron todo eso? Mira, muy lindo y muy rápido, de una manera que... Por lo menos yo, mucho cuenta no me di, porque hubo muy poco tiempo mmm, para, para organizar, porque uh -huh. es una jefatura un poco de muy poco tiempo, por lo uh -huh. menos la Valle no hace mucho que está, claro. eh, participando. Tiene esta, que está uh -huh. participando de esta experiencia. Entonces, bueno, como que todo es nuevo. Oh, no. Y en el momento y en el transcurso de, de, de, de, de los hechos vamos... Vamos aprendiendo. ¿Y qué Totalmente. las motivó a, a presentarse? ¿Siempre fueron unas apasionadas por vendimia? Eh, sí, ¿sabes que A mí me motivó mucho la, mis padres, ¿Ajá? porque yo estuve mucho con mis papás, cuidé mucho a mis papás uh -huh. y es lo que eso quiero... Que sus hijos se preocupen mucho por sus papás, que, uh -huh. que no tengan miedo de dejarlos salir, eh, porque esta pandemia tenemos que aprender a, a, a vivir con ella. Uh -huh. Entonces no tengan miedo de, de que sí que los cuiden, que los cuiden, uh -huh. pero que no los, no les prohíban uh -huh. salir. No limiten. Eh, claro. Sabemos que somos, eh, servimos para muchas cosas todavía. Sí. No es que porque hayamos pasado los 60 años. Eh, estemos más a. que no podamos hacer lo que queremos. No, por supuesto que Al tienen contrario, derecho a... Podemos hacerlo hacer lo que queramos, podemos hacer cualquier actividad, Ajá. podemos enamorarnos también. ¿Sí? Pero, Así que, pero, sí, no. obviamente. Pero eso no hay edad. Así sí. que, sí. para eso no hay edad. Eh, y es eso lo que me motivó. A, a tener que el adulto mayor, les agradezco a ustedes también que nos den un espacio, no, un, placer eh, un espacio para poder eh, eh, transmitir a la gente de que eh, existe esta institución uh -huh. donde se le da mucha importancia al adulto mayor. Así que desde ya eh, Les agradezco muchísimo El espacio que nos han brindado Y esperamos, bueno, que presentarlos Lo mejor posible Ayudar donde uh -huh. se pueda eh, La gente eh, de, alejada De los municipios En cada municipio hay una delegación Donde se preocupa, hace llegar A la institución los problemas De los adultos mayores Claro, claro. Ese Así va a ser el objetivo que, eh, de el ustedes, objetivo, ¿no? ser el nexo eso. Sí, por supuesto, Ajá. es trabajar Trabajar para el adulto mayor, esa, esa es es mi, el objetivo de nosotros, uh -huh. eh, poder llevar eh, al adulto mayor, eh, ayudarlo en lo que necesite, ir, ir a buscarlo, ir a buscarlo donde esté. Uh -huh. Hay muchos adultos mayores que están solitos. Invitarlos uh -huh. a, están, a formar sí, parte de un centro de sí, ¿no? sí, integrarse motivarlos, en amigos. Motivarlos, motivarlos, motivarlos, claro, motivarlos sí. Claro. Sí. Claro. claro. por, por ahí, eh, esta sí. pandemia dejó mucho sí. de estar encerrado, mucho, mucho miedo, miedo, miedo, fue sí. muy feo. Uh -huh. Entonces, bueno, como que el adulto está... Muy reprimido, uh -huh. con miedo. Sí. Y bueno, hay que motivarlo. Hay que aprovechar todas estas oportunidades hermosas que nos ofrecen, que es muy bueno eh, para la salud, para la, salu para la salud mental, sí. más que nada. Por y, y la salud física también, porque Pero claro. hay clases de yoga, de baile. Eh, hay muchísimas, muchísimas actividades que, que es un... Es una sí. pena no aprovecharla. Seguro. también clases virtuales para los que no pueden asistir. Bueno eh, hay gente que no puede, que está en, un, en una silla de rueda que no puede salir a su casa. Claro. Hay, hay clases virtuales también. Claro, te conectás con la sí, compu, sí, con sí, el sí, celu sí. y sí. del Entonces, otro lado. Entonces la gente cómo puede acceder, sí, que nos están viendo desde el otro lado, sí. para estos centros, estos talleres. ¿Cómo pueden llegar a ustedes? ¿Cómo se a, pueden la comunicar? Cada, a la municipalidad. Cada municipio Perfecto. tiene su delegación sí, sí, donde sí. ellos... Se Están comunican sí, con, claro. con el centro sí, que está claro es, Con la dirección de adulto mayor de cada de julio, departamento. Sí. Perfecto. La ah, institución, eso. que es donde hay mucha gente trabajando. Uno no... Sí. O sea, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no sabía que existía esto. Uh -huh. Algo tan hermoso. Tanta gente que trabaja para, para el adulto mayor. ¿No te imaginás en la institución eh, la cantidad de gente que trabaja, que se preocupa, los jóvenes? Eh, es un... Una alegría ver jóvenes que también estén trabajando en esto ¿Ustedes son Así madres, que, abuelas? ¿sí, ¿Qué les dice abuelas? su familia? Me imagino Abuelo que están re orgullosos 8, 8. Sí, sí, sí Están viendo del otro lado Sí, Cuatro hijos Bueno, hay que mandarles saludos Ocho, claro. si no se ¿no? nos van a enojar no, Aprovechen no, no, que no, no, están ahora acá Mueras, yernos Sí, Así sí que, qué qué linda, ¿Y cómo se viene este año de actividades? ¿Qué viene en el cronograma? ¿Cuál es la próxima fiesta o invitación que tienen? Digo, protocolar en su agenda Y yo creo que esto, como te decía Es todo muy nuevo. Nuevo. Entonces, como que se están armando cosas que, que no, no las sabemos todavía muy bien. Sí. En el transcurso del año eh, se van a armar muchos proyectos y muchas cosas eh, que, van a, que, que en este momento son sorpresas. Tenemos lo de la cosecha, lo de la cosecha, la fecha, la cosecha? La, el, la, el desayuno de. El desayuno de las reinas, ah, la la sí. también COVID. estamos espectacular. Que, eh, la vía blanca, claro, si carruselos, sí. todo, sí, pero, ¿todo, todo es algo que sí. por eso te digo, a esta edad es algo que nos sentimos una no, satisfacción, un, un orgullo para nosotros, es muy, es muy hermoso, sí, me encanta <risa> chicas, súper sí. sí. merecido hermoso. porque se ve que son apasionadas por la vendimia sí. y, que, y que van sí. a portar sí. la bandera ¿no? de este gran objetivo que hay detrás de la elección de las reinas de adultos mayores que es visibilizar, incluir, no marginar a nuestros adultos, no porque hayan pasado sí. los 60 años y decir, bueno, acá terminó, no te puedo no, divertir, no la puedes pasar bien, no, no puedes tomar Ya hicimos la tarea que debíamos. ¿sí? Eh, formar un hogar, sí. criar a nuestros hijos, ahora tenemos nietos. Ahora, Entonces, tienen que disfrutar la aparte, vida Aparte ustedes tienen la experiencia sí. Claro, que todos se van nosotros la tenemos que aprender experiencia. Por sí. ser ha igual, cambiado sí, un poco sí, ese sí. paradigma Si sí, bien sí. falta mucho, pero se incluye mucho el adulto Ya no se ve como una persona que hay que dejar de lado Todo lo contrario, o se tiene mucha vida sí, para recorrer sí, sí, sí. A los 60, a los 70, a sí. los 80, a los sí, 90 sí, sí. Se, se ha extendido sí, sí. el índice de vida Entonces hay mucho camino ah, para recorrer Y se tienen que sumar Por supuesto, por supuesto Y todo esto es lo que El que no esté, digamos, activo Lo tiene que aprovechar Uh -huh. y, y Claro, se tienen que motivar viéndolas Sí, gente. sí, sí, tal cual. sí, sí por sí. supuesto Bueno, a sumarse, a nosotros nos <ríe> ven muchísimos de adultos mayores desde, desde sus hogares así que que ellas sean el ejemplo la motivación, a no estar aburrido en casa, a ya no tenerle miedo no. a la pandemia de a poquito, sí, ir soltándose no. acercate que a tu se municipio vacunen, También que es muy importante vacunado, que la vacunación vacunado, Sí, muy la vacuna Por supuesto, sí, es más lo más importante nos, nos va a ayudar a salir de esto sin duda. Tal cual. Porque la sin la vacuna eh, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Entonces totalmente. Así. El aplauso para Pero la reina. Para Aquí Aquí las las reina y reina de la vendimia. De los adultos mayores. Gracias, gracias, chicas. Que sea con todos los éxitos este año. ¿eh? Bueno, y el año que viene las vamos a volver a invitar ya cuando estén concluyendo el mandato claro, para no. ver qué les dejó. Sí, sí, sí. Para sí, que también. nos cuenten sí, cómo, sí, cómo sí. les cuesta. Muchísimas, muchísimas experiencias. Muchísimas gracias por los. Eh, a, a que nos inviten también a ver cómo, cómo va esta, esta institución. Seguro, y agradecer ver, también a la Dirección entender. de Adultos Mayores de, de la provincia que fueron muy gentiles para gestionar que puedan estar hoy acá con nosotros. Sí, estamos para eso, para motivarlos y bueno. Y adelante, adelante, adelante, olvidarnos un poquito chicas. de la pandemia. A disfrutar, disfrutar a disfrutar, a disfrutar de reina. No re estamos sí. viejos, Qué es como linda. que estamos <risa> motivados sí, Estamos en la mejor <risa> época. <risa>